Hablamos ahora sí del tema Barra Brava Por eso le hemos convocado a Gonzalo Fernández eh, Porque parece un tema sin solución Sebastián ha expuesto esta mañana Algunas situaciones de las barras de Mendoza este, Yo estuve por ejemplo Antenoche en San Martín En donde el gran temor eh, de San Martín son los barras No pasa por otro lado Porque después dicen hemos hecho todo bien Desde lo futbolístico, desde lo institucional, desde lo dirigencial Esperemos que los barras se porten bien Fíjate a lo que hemos llegado no A tener que Esperar que por algún deseo íntimo de ellos se porten bien. ¿Y vos lo esperás en serio? Y, y bueno, a veces sí, qué sé yo, no sé, no me queda otra tampoco, sino que. Aguantar. Como venimos aguantando, ¿no? Los periodistas, los hinchas normales. Eh, digo, los hinchas normales, para mí los barras no son hinchas normales. Y no no son, son hinchas. No son hinchas, son. Mar, no son, son yo, hinchas. para mí, esto corre por mi cuenta y lo dije siempre, el Tano, el Tano lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces en la radio, para mí son mercenarios del fútbol. Pero, a ver, ¿van a donde Total, está el negocio? Decimos? Van a donde negocio porque hay hinchadas que no son... Hay, hay barras que no son hinchas del equipo que van a hinchar. Van a hinchar, van a alentar. Van a hacer el negocio a esa cancha. Por ejemplo, Almirante Brown. La, la barra hablaba de Almirante Brown, eh. Son sacados de boca. El presidente es el ex mano bueno, de derecha. Perdón, no, no, no nos vayamos tan lejos. La familia Aguilera tiene vínculo o ha tenido vínculo con la familia Jofré, que eran los que mandaban en su momento la Barra de la Lepra. Y eso es, es sabido y hay sobradas muestras. Digo, Aguilera identificado sí, con bueno, Goy Cruz. Claro, y del y, otro lado y, con Independiente. Bueno, y y, y los Jofré con Independiente. Pero fíjate lo que dice Titito, que es un fenómeno que quizás acá no se da todavía. ...más allá de este vínculo que hay... ...pero no quiere decir que, que, que sea una barra de la otra... ...pero sí se da esto en Buenos Aires Agustina... ...que vos seguramente esto no lo conoces... ...que vos tenés los hinchas de Boca por ejemplo... ...que además tienen otros dominios... ...o sea el, no sí. solamente de la barra de Boca... ...sino que son los que mandan en la barra de eh, Almirante Brown... el, el, o el presidente los de, de River el, no sé, Defensor de Belgrano por ejemplo. ...el presidente de Almirante Brown... ...era barra brava de Boca... ...era mano derecha de Diceo... ...se pelea con Diceo en un momento y empieza su carrera política en Almirante Brown política, digamos llamémoslo de alguna manera y los hinchas que lo seguían a él son los hinchas que van a la cancha al entrar a Almirante Brown los de Barraca Central, los de Camioneros en el torneo federal, son todos de la mano derecha del sindicato de Camioneros de Moyano sí, sí, claro. y el caso más insólito de todos, está en Rosario donde ningún jugador de Newell jugaba en Central, y ningún jugador de Central sí, han llegado Central a a ¿eh? eh, salvo que Killer fue el colgado Killer, sí. el único no no, no, no, no hubo a ver, más salió. casos pero Además de todos los líos que tiene Rosario, porque las barras están muy vinculadas con el mundo de la droga en Rosario. Exacto. El, este, el jefe de la barra brava de Rosario Central, Pichín Baracamonte, Baracamonte, que ya está detenido hace un par de años, está preso, maneja las dos barras, maneja la de Central y la de Niebel. nombraste, a Killer, Killer es el apellido. Killer sí, sí. Sí, no, si es un, un jugador. Un, jugador, un, jugador, fue un, un jugador, gran jugador. Un jugador gran, porque porque hay que la llamarse gran, killer. Gran. killer, Sí, sí. Justo. justo. Sí. Pero no, no, no. no killer fue un caso emblemático porque jugó los dos. Exactamente. El tema es este, ¿no? Que llegan a hacer ese negocio, Titito, que tienen una barra acá, pero además dominan otra barra allá y uno supone que si sos hincha, sos hincha de un equipo. Este, pero evidentemente acá hay un negocio gigantesco detrás Uf. de todo esto. Y <coughs> la, lo que yo pregunto es dónde está la justicia, porque se apunta mucho contra los dirigentes del fútbol como una solución. Hay otros que dicen es la sociedad. Yo no, no coincido con eso. No creo que tenga que ver con la sociedad. Este, creo que eso es sacarse el problema de encima. Echarle la culpa a la sociedad como echarle la culpa a algo que... que claro. Nadie lo Son puede todos resolver, somos, pues todos en iguales. La sociedad somos todos iguales. Y no es tan así, no. o no es así, porque hay una pata política en todas las barras, hay una pata judicial en todas las barras. Pero por supuesto, a ver, en la década del 90 existía una ley de, de violencia contra el deporte llamada la ley de la arruga. Eh, en, esa, en esa década hubo un partido en la cancha de Boca, un partido, un superclásico, justo ahora estamos en vísperas de uno, donde la hinchada de Boca mata y después terminan presos, el abuelo y, y varios más, terminan presos porque mataron a dos hinchas de River. Eh, en ese momento, cuando pasó el incidente, hubo una redada donde fueron muchas personas presas, muchas personas lo tenían ver, estaban yendo a buscar sus autos. A las 4 de la mañana, quien fue a sacar a los barras y a los hinchas que no eran barras pero que habían caído detenidos, fue un político. Político muy importante fue, en ese momento. A sacar al abuelo y compañía. Claro. Y mientras tanto, o sea, todos, decís, mientras tanto estaban tabla... en la comisaría... Tomando cerveza, comiendo pizzas claro. que los comisarios le habían acercado. O sea, los bueno. barras están protegidos desde más arriba. Pero sin ninguna duda. Totalmente. Son los que usan para... para son la para, fuerza de choque la la de la política. Son la fuerza veces. de choque de toda la política, sin dudas. Pero cuando hablamos de los dirigentes de deporte, en este caso los presidentes, pues vos, ser a hablar, por ejemplo, de un caso en la Lepra, en donde este, eh, uno de los sospechados de asesinar a uno de los hinchas de Independiente en las puertas del parque, El es padre... hijo de... El encargado de seguridad del club. Entonces uno dice, bueno, hay connivencia. Entre... No, no, yo no, lo, yo no lo veo desde ese punto de vista. A, ver, ¿no? a veces sí. A veces sí, pero yo lo veo más desde el punto de vista que el dirigente termina siendo rehén de una situación. Bueno, Vos como dirigente, ¿qué vas claro. a hacer si tenés el club tomado por a un grupo voy, de digo, violentos que te amenazan? Que... Uno podría pensar que hay connivencia porque se conocen, porque saben, pero yo voy a eso, ¿no? Y trato siempre de sacar a los... Dirigente, porque digo qué armas tienen, armas entre comillas, no no lo tomen literal, para ir contra los barras. Siento que no, no tienen no, ninguna. No, muchas veces Y yo no comparto que, con vos que sea tampoco un problema judicial. Uh -huh. A mí me parece la justicia hace, vamos a, a ejemplos concretos, en el caso Aguilera hace lo que llega a ser, detienen al Rengo por narcotráfico, condenado. Queda el hermano, Diego, otra causa de narcotráfico. El otro hermano, otra causa de narcotráfico. El tema es que es un problema sistémico. Ellos se van reemplazando, o hasta incluso cuando haya cefalía de poder ya va a surgir otra facción a tratar de buscar el poder de la barra. Y un problema sistémico lo tenés que atacar con una decisión política, a nivel Estado, digo, a nivel grande. Si no, la, la justicia te va a resolver cuando el delito ya se consumó. La justicia investiga, por ejemplo, narcotráfico o un homicidio de barra. Listo, vos vas detenido, bueno, pero ¿quién viene detrás del que, que va detenido? Vayamos a, vayamos a Rosario nuevamente, entonces. Si la justicia, eh, la barra brava, las barras bravas de Rosario están muy relacionadas al narcotráfico. Rosario, lamentablemente, es una ciudad que está eh, tomada por el narcotráfico. Lo vemos todos los días. Sí, Además, lamentablemente. La gente lo todos los días, lamentablemente, es tremendo lo que sucede. Y todo el mundo sabe que desde la cárcel, Bracamonte maneja a los barras. Y si lo sabe eh, la policía, lo sabe la justicia. Y la justicia no actúa. Y la el política sigue para, manejando pero, todo. Pero qué? supongamos que actúa y lo lleva detenido. ¿Va a haber otro después de eso? Bueno, Desde adentro maneja todo. Le suman una nueva causa y detienen a los que tienen que detener. Después van a surgir otros. Si es lo que viene pasando hace años. Pero eso está claro. Por algo, eh, el, los jefes de la Barra Brava, llamados así, siempre tienen sus, como se le dice en el mundo del fútbol, lugartenientes que son un grupo de 20, 30 personas que van con ellos a todos lados, que están, son los que van a defenderlo, porque en realidad el jefe <coughs> no es el que pone la cara primero, son muy pocos los que... Tenés y, líneas de mando. Y la Exacto. política, ¿por qué no toma cartas en el asunto? Porque después hemos tenido mucho chamullo de la política, ¿no? Que, que no sé cuánto, que las huellas digitales, que, pero la verdad, los que vamos a la cancha sabemos que se aplica con algunos, no con todos. No, pero por supuesto. Con los barra rollados, importante, ¿no? Importante, dice uno, che, qué palabra, que, que, que es abrupto de parte mía, porque no son sí. importantes, son unos delincuentes. Pero los de primera línea nunca caen, pasan a la cancha. A ver, con pedido de captura y prohibición para salir del país y para ingresar a los estadios, Bebote Álvarez entró con una careta... En Brasil Se burlaba, ¿no? se, burlaba. Brasil. se sacaba la careta en la cancha y le mostraba a la gente que él estaba en la un, tribuna. un nivel de impunidad que le permitía. En Brasil, eso en el a Mundial. El mismo, el mismo este, reírse y decir, miren estoy acá. Estoy acá. Pero aparte lo anunció. Dijo, yo, redes yo no puedo salir del país, pero voy a salir. Voy a ir al Mundial de Brasil y voy a ir a la cancha. Y lo hizo. Y lo hizo. ¿Esto, esto pasa en el mundo? Sí. Sí, de distintas maneras. Pero pasa. En algún momento lo, lo pasa que acá se terminó haciendo un negocio, es casi una escuela. A ver, la barra ahora Yo he visto claro. documentales donde hay barras que vienen desde otras partes del mundo a ver cómo funciona acá la movida. Y acá internamente también pasaba, ¿no? Cuando los clubes ascendieron acá en Mendoza, este recibían lecciones de barras superiores, que ya estaban más en la rosca claro. de sueldos altos en primera división, por ejemplo, decían, "Che, miren que ahora esto cambió y tienen que ir por este lado." ¿Quién los sostiene económicamente? ¿El negocio? El negocio. <coughs> ¿Qué negocio? El negocio Expl es generan de alre alrededor no. del club. Lo club. estoy preguntando bueno. porque no entiendo nada al respecto, los... pero ¿cómo hace un Barra que ya tiene como categoría de institución en, eh, dentro de un partido político para poder manejarse y para poder tener plata? En los 70, 80, 90 se manejaban con plata que le pedían a los jugadores... <coughs> Los jugadores muchas veces se veían obligados sí. a darle plata porque si no le daban, no podían seguir jugando en el club. No podían hacer nada porque cada pelota que tocaban lo silbaban, Una parte los silbaban, los apretaban. Sí, sí, sí. Sí, parte y del ahora suelo. sigue pasando eso. Les, les tenían que dar camisetas y las entradas. Porque en ese momento se compraban las entradas, no había tantos claro. socios como ahora, era, era distinto. Y, y, y tenían revendían. entradas para revender, claro, por supuesto. Bueno, el tema de las entradas sigue siendo. Sí. Permanentemente se sospecha. manejan el estacionamiento, todo el puesto chorro, ahora. Están, pero pero están, todo lo que dice Seba. Pero acá en realidad se supone que hay otros negocios que no, porque eso sería ya entre comillas si ser, lícito. Y además. Sí, el tema es que. Ver, no, no, no. No, no. Y pero por ejemplo, tener un puesto de comidas o vender eh, lo que sea. Sí, pero, Yo lo que pero que ellos me lo ganan por la. Con violencia. Con violencia. Con concesión. No lo Vos ganan acá no vas a vender claro. no, o sea, un puesto de choris. No, y nadie te la barra, así. no. No, no, es que, no es que Ajá. llaman una licitación y dicen la claro. mejor postura. Y y Inhalar los negocios que se generan alrededor, como por ejemplo el narcotráfico. Y no se te ocurra para estar cerca de la cancha vender algo. No podés. No podés. No podés acercarte. Yo no puedo agarrar una heladerita y ponerme a vender helados cerca de una cancha de fútbol. Porque me sacan... Sí, generalmente te piden algo a cambio. este No, no, es un mundo... Ahora, sí veo increíble. el negocio, digo, en el narcotráfico, porque ahí corre la plata otra escala, sí, pero en distinto este... en un puesto de Chori. No, pero si es una botella, botella de agua te la cobran que... 1.500 pesos claro, claro. en la cancha, el otro día fueron Un partido de fútbol, la cantidad de plata que mueve alrededor en estacionamiento, en venta Uf, de bebidas. Después pensar de y de... la barra de River dominó mucho tiempo el estacionamiento de River, que no era solamente eh. los partidos de River. Era todo. Era los recitales. Claro, también. todo. No, y el, el club mismo. Vos imaginate Por la, la plata que una institución. No, no, claro. es, no, es un, no es un grupo de hinchas, como decías vos, mientras, ni tampoco barras son instituciones. Y, y, y, River, los que conocen River, River tiene una confitería gigante, eh, que está eh, en el anillo de, del club. Eh, mientras los que mandaban a trabajar cobraban los estacionamientos o los puestos de comida, los jefes de la Barra Brava estaban sentados tomando <coughs> cerveza en la confitería. Miren, este fin de semana se juega el superclásico, Poca este, River en La Bombonera. La Bombonera tiene hoy una capacidad para 50 y pico mil sí, personas, sí. supongamos 60 mil, exagerando sí. un poco, no, no llega, no, no, no llega. No. Eh, pero tiene más de 300 mil socios. Boca, ¿no? Tiene un, un segmento que se llaman socios adherentes, que pagan todos los meses una cuota para, por si se queda algún lugar vacante, van ascendiendo esos socios para poder entrar a la cancha. Claramente Boca esto tampoco lo podría solucionar sin modificar a su estadio, pues no. estamos hablando de que lo llevaría a 70, 80 mil personas y le seguiría quedando chico, ¿no? 300 mil, escuchen esto, 300 y pico mil socios. O sea, hay un montón de gente que paga todos los meses y no va a poder ir a la cancha el domingo. Sin embargo, acá en Mendoza promocionan viajes a, al partido el domingo. Ajá, ¿y cómo entran? Y bueno, ahí hay parte del negocio. Ahí hay algo, ¿no? En el medio. Que ¿De sí. cómo llegan esas entradas? Porque uno cuando tiene que ir a cajear la entrada, un socio tiene que cajear la entrada, desde sí. el momento que se ponen en venta, ponerle a las 12 de la noche, tiene que estar un rato antes de darle F5 a la computadora para poder entrar, ¿eh? Por eso, es un circuito muy complejo. Pero que yo coincido con esto con vos, Sebastián, que no hay una decisión política, nunca nadie la tomó, de ir de verdad. No, bueno, como que, con los hooligans y, en, la en la década Inglaterra. del 80 pero en Inglaterra. Porque, porque también, sin acusar a nadie, desde el, desde el desconocimiento, porque la política también tiene debe tener su tajada en, en, en, en esto de que, las barras. Lo, lo, lo que sí pasa pues mucho si no, es después no, pues si te, te no, movilizan. Pará, porque si no, no se entiende esto. Si vos sabés, acá han nombrado nombres y apellidos de gente que lidera una barra, personas que trabajan alrededor, que son fácilmente identificables. O sea, no es que estamos hablando de alguien que trabaja desde la oscuridad. Si vos querés desde la política ir a presarlos y, te, y, y tenés las pruebas como para presarlo, mandás al Ministerio de Seguridad y lo haces. Si no lo haces, es porque hay otra cosa, claramente. Claro. Bueno, muchos de los jefes de, de, de algunas barras pertenecen a algún sindicato. El sindicato de Camioneros tiene un montón de barrabravas eh, distribuidos, como decíamos, en Independiente, Barraca Central, camioneros. Eh, y así son. Muchos. Sí, también después movilizan gente, esto también es real, este, en actos sí, políticos alcohol. aparecen movilizando gente. Este... presten atención en las banderas que hay la en los actos políticos siempre aparecen banderas sí. de algún equipo. Siempre. En todos hay, los actos siempre políticos. hay y las subo, Del color hay. que sea el acto político, eh. Sí, sí, sí. Totalmente. No, acá no, no, no tiene que ver ni, ni oficialismo ni oposición. Del en color Inglaterra decidieron cortar, no han terminado con la violencia, porque no. son extremadamente claro, pero violentos es, pero en las distinto, afueras, pero, es pero, pero ya una cuestión porque son violentos ellos claro, de, por naturaleza. En su momento los hooligans no era la barra como entendemos nosotros con el negocio que se general, era más combate de, de, de a recorrar, pelear, agarrar una trompada bueno, con el equipo real. Que rural, sigue pasando. Hoy, claro, pasa no tan extremo como en los 80, No, pero pasa muchísimo, pero en las afueras, porque lo que lograron es que no entren más a la cancha. Claro. Pero en las afueras, en, en los partidos de Inglaterra, bueno, en general en Europa, hay inconvenientes terribles ¿eh? en las afueras de las canchas. No pasa adentro porque no. los tipos que hicieron, bueno, primero se pusieron estrictos, es decir, este no entra. Sí, sí, claro. y segundo elevaron el precio de las entradas y de hecho, sí, fueron las canchas, casi una, una cuestión de, de elite ¿no? las canchas no tienen ninguna tiene alambrado, ninguna no. tiene nada pero él nombraba a los hooligans ¿cuál es la imagen que más nos queda en la retina de las fotos que han salido en aquella época de la pelea de los hooligans con los argentinos en, en México 86? la de Game. La de la de Raúl Gámez, que terminó siendo después uno de los mejores dirigentes que tuvo el fútbol argentino, presidente Vélez, Exacto. ganó todo, eh, fue quien contrató a Bianchi, armó el equipo campeón de América, campeón del mundo. Y fue, era un Pero marabra. Porque ellos dicen que fue otra época, ¿no? Que, que en ese momento eran barras de ir a, o sea que defendían los colores también. Más vale, cultura al aguante, digamos. Exactamente, más de ir a las trompadas, pero sin otro interés. Es verdad. Defendían los de... colores, no había tanta política externa a los clubes. Pero sí, eran barra bravas y andaban calzados. Era así. Igual era un hecho de violencia tremendo, ¿no? bueno, tremendo, por, por supuesto, ¿no? claramente. Pero, pero por supuesto. Fíjense, ¿De ustedes... los hooligans eran famosos en los mundiales. Los fotógrafos los estaban buscando porque sabían que iban con las falditas escocesas y, si? ¿Otra y, y mostraban las partes en, en la vía pública, ¿no? Eran, claro. eran famosos por eso, ¿no? Y si yo quiero ser parte de una barra brava, ¿qué tengo que hacer? Y... Una pregunta. Bueno, tenés que estar en ese mundo. Claro, no, no, por lo, por lo pronto no tenés que tener. No, estoy en ese mundo. Podés estarlo si quisieras, <risa> pero bueno. No es, es que tan se fácil. Es ¿no? no, claro. un claro, Es una organización un criminal. Es casi una... Y, y, y además, que está cargada de simbolismo, por ejemplo, estar parado en el para mm, claro representa que vos tenés cierto estatus dentro de esa barra brava. Entonces vos vas ascendiendo. Y si haces las cosas bien y no te terminan matando Como pasó con el pibe de la lepra en el banderazo Que lo matan por estar ganando poder Dentro de la barra Ahí vas ganando como líneas de mando sí, sí. ¿Alguna vez vieron cómo entran los barras? Los barras entran siempre Generalmente con el partido empezado sí. Los primeros minutos, todos juntos se, saltando, deja el pulmón. se deja el pulmón Pero cuando están por entrar Muchos jovencitos Que quieren llegar a ser barra bravas Los esperan para entrar saltando con los hinchas Es increíble es sí, increíble. Y ahí sí donde yo veo una parte nuestra que es medio difícil, ¿no? Porque también me he visto cómo aplaudimos a los barras. Eh, acá en Mendoza, era muy característico cuando se jugaba el Boca-River, ese momento que era arrancaba el partido y después entraban la de Boca y la de River, independientemente del tiempo en el que lo hacían, ¿no? Claro. Eh, como que ya era una marca registrada. Arranca el partido. Y después de eso, como diciendo, mira, yo soy más importante el que partido. lo que está pasando en la cancha... Entraba, y todo aplaudiendo, claro. y dándose vuelta. y es que ahí y... se mezcla con la cultura del aguante también. Claro. Es, es... No entendí lo del pulmón. nada sí, ver, si se corren todos para que ocupen ah, el lugar central de la tribuna. Nadie puede ocupar ese lugar. Te y cuando, cuando, hay, cuando y... hay malestar en la barra, generalmente vos vas a ver en la tribuna un espacio vacío. Sí. La barra... eh, como diciendo, hoy no, no fuimos, pero es nuestro. Nadie lo ocupa. y yo, yo Tenés y, que mirar más fútbol. Chicos, yo, lo, <risa> todo, todo yo, lo, yo voy a la cancha jamás en mi vida he ido a la cancha. Y yo lo ocuparía. Digo, che, ahí hay lugares. <risa> y y, y sabes sabe, cuánto no, <risa> se van a tropezar. Yo no lo haría. Ahí hay un montón de lugares. <risa> yo no lo haría. Durarías. Porque te van a invitar a... Te Duraría a invi 40 segundos. Eh, ojo, ojo que... Te van a invitar para, a irte. Para quien tiene la oportunidad de ir a la cancha, yo no, no soy muy futbolero. ¿Fuiste a la cancha alguna vez? Y fui vez? un par de veces. Recuerdo que una vez me mandaron a hacer sociales, chicos, lo peor que me pasaba en la vida. Tener que hacer sociales... En un partido Boca Godoy Cruz cuando Ajá. apenas Godoy Cruz había, había ascendido y la verdad que era un show maravilloso ver las dos hinchadas es era qué bonito era qué extraordinario es bonito. ver las doce es estando en el medio del sí, estadio sí. el tema es que es, es pone pensar y si estamos subiendo es esto que son en la mayoría Delincuentes. tipos ah. bravos bueno, a ver yo tengo una anécdota que es para reírse pero es para llorar más que nada San Lorenzo sale campeón tú San Lorenzo sale campeón en Rosario Sí. después ah, no, de, después de veintipico de años sí. en el año 25 porque estuvo muchos años sin ser campeón San Lorenzo bueno, a mí me toca ir como y, y ha empatado mucho últimamente. como productor <risas> para llevar a los chicos que hacían el film con la película de San Lorenzo campeón sí. entonces había que filmar la llegada de los hinchas la llegada del, del equipo yo estuve como tres días en Rosario eh, comieron un asado los hinchas de San Lorenzo con los de Central porque se llevaban bien sí. ahí en el río en en, en, en la costa de, de Rosario todo y tenía que filmar adentro de la Popular la salida de los equipos. Entonces dijimos, vamos a la de Central, que ya estuvimos charlando con los jefes. <coughs> Pedimos permiso a los jefes. Permiso a los jefes de la Barra brava para entrar a la, a la tribuna sí. de Rosario Central con el fílmico para que no nos roben las cámaras, porque es un peligro. Nos entramos custodiados, teníamos cinco o seis minutos para filmar y me dicen, cuando faltaban dos, muchachos <coughs> empiecen a irse para la... Para la salida, porque en dos minutos empiezan los afanos. Y la, los dos policías que iban con nosotros, a los que no tocaron los hinchas, ¿Sí? más los que nos estaban custodiando, hinchas de Rosario Central, nos acompañaron cordialmente hasta la salida porque empezaban a robar. Tenían unos minutos donde robaban todos, robaban algunos de los barras. No, no, es increíble cómo se manejan cómo ¿Cómo, ¿Y se maneja ¿y cómo el lo salario? tenemos normalizado, además? Vos al principio dijiste: no, hay soñó soñó que aguantar. Mirá lo normalizado que tenemos, esto que es extorsivo, que es violento, que habla de delincuencia, de, no de droga, la idea de homicidios, Que no va a terminar. Que eh, Hemos normalizado no, que no haya público visitantes en un país hiperfutbolero, O sea, es, No han llegado a niveles de locura extrema. Sí, lamentablemente. A mí pasó una situación, eh, todo esto lo comento para que entendamos del, del, del poder que estamos hablando. Me pasó de ir a transmitir un partido a Cancha de Ñuls, eh, también en Rosario, un partido que te, eh, ni me acuerdo cómo terminó de Godoy Cruz, y a la salida, este, para ir al vestuario de Ñuels, tenías que pasar por detrás de la popular, de manera interna, pero por detrás de, de la zona eh, popular de Ñuels. Y bajamos nosotros con los colegas, este varios, colegas mendocinos nos acompañaban, nos fuimos a la zona de vestuarios, y eh, cuando vamos pasando por, porque esto es de manera interna, no es que vas por afuera de la cancha, vas por adentro, cuando íbamos pasando por la zona de la popular de Ñuels, nos para, de un retén policial en donde nos paran, y nos dicen, pónganse contra la pared. Nos ponemos todos contra la pared, quietitos, y dice, no miren. Literal, ¿eh? no miren. Porque entraban los tipos a guardar eh, todos ¿Todo? los, los, los redoblantes, las banderas. O sea, y la orden era, no los miren. Claro. Nos habremos estado, no sé, cinco minutos, así, quietito, sin mirar, mirando al piso, con la policía adelante. ¿Tuviste miedo? ¿Y qué te parece? Claro. Pero además era no los miren porque, no sé, viste, como diciendo que, que, que no se den cuenta, que sabés quiénes son, no sé. Y no guardaron todo, y una vez que guardaron todo, nosotros pudimos seguir. Claro. Y, y, y e ir a buscar testimonio. Ahora. Con la, poli o sea, la orden era la policía, misma, sí, no ¿no? la claro. policía era no los miren. Eh, porque, es que era así, en Chacarita pasaba con Barrio Nuevo. Tenían todo abajo de las tribunas. La cancha de Argentinos Juniors, mientras no Argentinos Juniors no la utilizó hasta que la refaccionaron, eh, vivían los Barra Bravas. La cancha de Argentinos Juniors entrenaba Argentinos Juniors y vivían los Barra bravas. Eh, Chicos, ¿hay mensajes? Cuatro, cuatro, Tengo cuatro, Una pregunta cuatro, cuatro, muy cuatro. importante. A, a ver. ver. <risa> Crea ahora o después de los mensajes. <risa> no, después, después de los mensajes. <risa> eh, Pero vos crees que no sabes de esto. Y sabes que sabes mucho, porque a vos te gusta mucho la política, y en esto hay mucho de eso. ¿Mm? Hay muchos políticos que miran para el costado, ¿eh? miran por el costado. Pero si lo acabo de decir, está clarísimo. Para otras cosas. Vamos con los mensajes: 2613 44444 Seba. Roberto. Un gran rojo. Roberto. Te felicito por los comentarios y buena predisposición para el deporte. Gracias por vivir en Mendoza. Saludo al grupo de periodistas que están a tu lado. Buen programa, te dice Ricardo Fontemaki. Saludos Ricardo. Hola, chicos. Me, pregunta, me pregunto, ¿quiénes son los verdaderos responsables de las barras bravas? Los dirigentes, Fernanda de Ciudad. La gente de Rosario Central ya tiene incorporado ese lugar a la barra brava porque tienen también el lugar controlado por parte de la policía. Hola, Mendoza. Buen día. Siempre es grato verlos o escucharlos. Qué linda sorpresa ver a este periodista en la hora extra. Se refieren a Roberto. Hacía mucho que no se veía. Dejen que la seguridad maneje las canchas, que para eso están, se va a cortar, llevan miles de policías y no los dejan hacer nada Que la política deje de meterse, solo hacen negocios y mafias que no aportan nada al club, el club se ve apretado y no le queda otra Buenos días, este tema es la impunidad con que se manejan esta gente, pasan todos los órdenes de la sociedad argentina Es una retroalimentación entre el poder político y los delincuentes, es mi humilde opinión, saluditos a Titito de gracias, saludos Weimayem. Por eso yo preguntaba, por este último mensaje, preguntaba si también esto se daba a nivel internacional. Porque a veces decimos, los argentinos, la corrupción en Argentina, y a veces te vas a Italia... Y son peores que acá. Sí. Por pasa ejemplo, en lado. Por ejemplo bueno, ¿no? quizás en este nivel de negocio, Rodi, no, no, no conozco tanto. No sé si en algún otro país sudamericano, que, bueno, en, en Brasil. En, en Brasil en, seguramente. En Italia la, la, la, la barra del Napoli en los 80, 90 era la camorra, manejaba todo lo que tenía que ver con la mafia napolitana. Claro, eh, claro, claro. Hay <ríe> Pero, algunos países más periféricos de, de, de Europa, digamos que sea Turquía, que tiene barras muy graves, muy complejas. Pero yo desconozco en ese caso si detrás de eso también hay negocio claro. o es solamente una cuestión de violencia, violencia porque por, son violentos. Por cultura laboral. Porque son muy violentos en, en, sí, esa, sí, en, sí. Esa, en esas barras. Pero acá, detrás de la violencia, además hay este, una búsqueda permanente del negocio en lo de económico, negocio el que poder. es muy importante. Agustina, tenías una pregunta. ¿Hay mujeres en las barras bravas? Sí, eh, hay. Sí, sí, sí hay. Sí, sí. Pero no, no son mayoría, claramente. No, no. Pero ¿Y hay. ¿Y están en las dirigencias? Eh, de las dirigencias de las barras, o sea, vos tenés una barra y lo, lógicamente tenés cabezas. No conozco, yo no, no conozco ninguna líder de una barra brava. No, líder no, pero sí se utilizan para, para otros pero, temas. Pero estar, o están, o son sea, parte. Van a negociar, van a... Si están investigándolos, no aparece ningún cabecilla de barra brava en alguna negociación, Va, van otras personas que no son conocidas. Son más y en algunas ocasiones pueden ser mujeres. Pero no no, no, no hay mucho tampoco, no vas a creer que es una proporción igual. Tampoco sería un mérito. No, claro. <risa> si en algo no hay que buscar la igualdad, no, que claro. sea neto, justamente sí, no, por favor. Al margen. No me quiero meter en ese tema porque pienso también que parte hay de una cultura machista también dentro de, la, de las barras bravas, por eso preguntaba si había mujeres no, y, antes y, no, de no, la No, pero sí hay, sí, sí hay una cultura machista sí, dentro obviamente. de las barras porque en determinado momento cuando van a robar o cuando van a ir al choque a pelearse, lo primero que piden los barras es eh, que se corran las mujeres y los chicos. Eh, lo primero que piden es eh, la mujer y el chico no, el código, ¿no? ¿Un cuando poco están de preparando un poco de código, claro. dentro código, de la código, malaria mínimo, sí, dentro mínimo mínimo de, de la, la malaria eh, ¿Y igual, igual, que el, igual para las barras sí. deben ser necesarias en algún momento por eso en decía, esto que vos decías cuando decía. van a negociar hay veces que deben ser necesarias también no pensaba digo que también qué tan profundo es el problema que hasta hay barras con negocios en clubes eh, que son menores que son del, del ascenso, muy del interior, que no se tienen mil, dos mil hinchas, y que, decir, si, ahí hay una barra generando un negocio también sí, en sí. un club que no, no tiene la capacidad económica para un gran negocio, ¿no? Como claro, puede ser como aparte Boca. hay barras que en algún momento hasta se metieron en los negocios de los jugadores, o sea, hay barras que dominaban, que tenían los porcentaje pases. de pases de jugadores, una cosa ya... Imagínate, ahí sí sería legal, ¿no? Un tipo que barra y dice yo tengo el 50% de este jugador sí, es nuestro. O que decían de, de, de, dirigentes que consultaban a los barras a ver si traían a, a tal o cual jugador. Sí, es un tema muy complejo, es un tema, muy parece. difícil, lamentablemente. Lo contamos como chiste en algunos casos, pero la verdad es que... Es que uno se ríe porque... Pero es penoso. Y que ahora, pero pero es muchas veces estaría... también son la fuerza del choque política. Sí, sí. En los, por ejemplo, en algún club que están... con eh, La hinchada, la hinchada genuina, digo, está cantando contra el dirigente, los barras empiezan a tapar sí. la canción y hasta aprietan <coughs> a los que están cantando en contra de Ha pasado en San Lorenzo sí, muchas, veces re, en el el muchas veces pero en el partido, Se reparten muchas veces en diferentes puntos de la cancha para, para motivar algunas canciones o para acallar algunas otras. Es, son organizaciones, están bien organizados Yo estoy medio como Agustina, ¿no? Entiendo poco sobre, sobre el tema fútbol Pero, eh, y no sé si voy a preguntar una pavada Pero en algún momento existió fútbol, fútbol para todos sí ¿Ese fútbol para todos tuvo que ver con este gran negocio no, que, no. que corría detrás de...? No, no, no, no, no. que es anterior incluso. Claro, las barras ya vienen desde mucho antes Acá También, hubo pero, un clip, me parece, yo, como, Gonzalo, como la político... década del 90 Hay un clip, porque yo he visto los videos de los ¿Sí? 80 donde quizás ya empiezan a tomar esta otra parte del negocio. Pero, por ejemplo, he visto video del Boca Campeón del 81, en donde en partidos, creo que contra Central, por ejemplo, casi en la misma tribuna de Boca había gente de Central gritando los goles. Parece que esto se empezó a ir hacia el lado del negocio más a fines de los 80, a principios de los 90 y de ahí más hizo incontrolable. Sí. Pero no, no te olvides, Tano, que lo han contado muchos jugadores de, de aquel Boca del 81 que cuando pierden aquel partido contra Central en Rosario, el día que Maradona echa, eh, sí. erra el penal, que pegan en travesaño, de eh, los agarraron en el vestuario a los jugadores con revólveres en la mano y le dijeron, muchachos, tienen que salir campeones porque lo matamos sí, a todos. Sí, pero no ¿eh? era el negocio, eso voy. Ah. Las barras existieron, no, no, o los se barras, les los Oye, pero, oíste, pero por ejemplo bien. yo lo escuchaba a Maradona contar que a él nunca le pidieron plata en la barra de Boca. Y no, no, ¿eh? no. Pero te quiero decir, ya después sí se tornó bueno, un negocio. En la misma se rompe todo esto y, y empieza a ser lo que es hoy, mediados de los 80 y principios de los 90, y de ahí en más esta bola ¿De imposible de frenar. De los últimos años, los jugadores que peor la que peor la pasaron, por ejemplo, la barra de boca, eh, la chencha Rinaldi, Sergio Berti que no quisieron darle plata, entonces les hicieron la bienvenida. Sí, Siempre se dijo que fuera. Palermo no transó nunca con la barra, por ejemplo. Bueno, pero eran otras épocas, porque en aquel momento, como decía yo al principio, Tano, eh, le pedían plata a los jugadores, camisetas para vender, en reventa de entradas. Cuando empezó a cambiar todo el negocio, el negocio pasó por eh, los carritos de comida, claro. el, el, el, el, el cuidado de los autos, se fue ampliando mucho más, entonces ya casi que la plata para los jugadores no era para vivir, sino para hacer algún viaje. Claro. Bueno, un tema que es interminable, sí. claramente. Chicos, 9.39 minutos de la mañana. Gonzalo, queremos agradecerte eh, que no, te hayas sumado un placer, a esta un placer, un gusto, mesa. Un